La situación es muy buena, los casos se han reducido considerablemente y el número de camas vacías en los hospitales ha aumentado. La mayor, aproximadamente el 40% de los casos vienen ya de Salcedo, de Bonao, Nagua y Samaná y aquí gracias a las medidas tomadas por las autoridades y a la población darle seguimiento y acatar esa medida, se han, se han reducido enormemente los casos. La población y nosotros como Comité Provincial del COVID vemos como muy halagüeña las últimas estadísticas en las cuales en un momento nosotros estuvimos en estas estadísticas hubo una, un rebrote y ahora estamos volviendo otra vez donde nosotros queremos que esté pero sabemos que todavía podemos bajar más seguimos llamando a la población a que sigamos bajando estos, estos números y a que podamos cada uno poner de nuestra parte tanto con el, el toque de queda como con todas las acciones que podamos eh, tener para que sigamos bajando estos números y un día podamos tener número en cero en nuestra provincia y que tengamos una provincia saludable como antes.